Queridas amigas, el día de hoy, siguiendo con nuestra clase, el día de hoy vamos a hacer las patitas de, nuestro, de nuestros conejitos, de nuestros bellos conejitos, a Aurora y Sebastián. Somos los conejitos que estamos haciendo. Entonces, para ello, vamos a revisar nuestros moldes, ¿no? bien nuestros moldes, ¿cómo? cómo va a ir nuestra tela, cómo vamos a cortar nuestra tela. ¿No? Yo siempre, siempre, siempre, les pongo aquí en los moldes, siempre les pongo unas anotaciones. Por favor, revisar bien en sus moldes para que ustedes puedan ver cómo va a ir la tela, ¿no? Siempre les pongo estas anotaciones para saber de qué lado tiene que ir la tela que se estira, ¿no? Del lado que se estira. Igual. Aquí. Vamos a poner esto. Tenemos que estirar la tela. Igual. Siempre les aconsejo que hagan todas sus anotaciones, que le pongan los nombres, que le pongan todo lo que va a ir. ¿Por qué? Porque después solemos dejarlo, lo guardamos, ¿no? O de repente se mezcla con otros moldes y después no sabemos a qué proyecto pertenecen los moldes, ¿no? O a qué muñeco o a lo que ustedes estén haciendo, o de repente también le pueden servir para otros muñecos, para otros proyectos. Entonces, amigas, tenemos, esta es la forma de la patita, desde es la base, ¿no? Son dos cosas que vamos a utilizar. Ahora, para este proyecto, vamos a utilizar esta tela, que se llama Plus, o también le dicen terciopelo. Es una tela que es suave, por la parte de adelante, y por la parte de atrás es áspera, ¿no? No tiene, tiene como unas pelusitas de suavecito, ¿no? Y también, como la mayoría de telas que usamos nosotros, tiene la particularidad de ser, por un lado se estira y por el otro no. Pero en este lado no se estira y en este lado sí se estira, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a eso, es lo que hemos hecho, las flechas, ¿no? Para ver para dónde tenemos que marcar nuestra tela, ¿no? Hemos utilizado para esto, para estos conejitos Aurora y Sebastián, hemos utilizado, mejor dicho, vamos a utilizar y hemos utilizado en todo el cuerpo el color crema o color perla y el color fucsia y el color turquesa. Hemos utilizado el color fucsia y el color turquesa. Este es para la base de las patitas. Este es, para, este es para Sebastián y este es para Aurora. Este es para Aurora y este es para Sebastián. Eso es lo que hemos utilizado, amigas. Entonces, aquí vamos a hacer nosotros, a hacer nosotros nuestra marca de la, de la tela. Ya hemos visto por qué lado no, es, no se estira y por qué lado sí se estira. Entonces, de acuerdo a eso, es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer el marcado. Entonces, sencillamente tomamos nuestros moldes y sencillamente vamos a marcar. Normalmente usamos... Este tipo de plumón que después de unas horas se borra, ¿no? Automáticamente después de unas horas se borra. Este lo usamos en color rojo, en color morado, en el color que tengamos mayormente uso, el color morado, ¿no? Entonces, una vez que ustedes han puesto su molde, verifica de qué lado nos están pidiendo de este lado de la tela que se estira. Entonces, sencillamente vamos a marcar de un lado y después, este es un lado y después ponemos el otro lado. Y de acá vamos a sacar las patitas y de acá vamos a sacar las plantillas, ¿no? Entonces, vamos a hacer la marcación. Yo ya hice el marcado, porque si no acá, en la grabación, nos demoramos un montón. Otra cosa que vamos a utilizar son hilos. y Estos son hilos de bordar. ¿Por qué he tomado el hilo de bordar? Porque en los hilos jean no he encontrado estos colores. Es por eso que voy a utilizar en esta oportunidad hilos de bordar de estos colores, porque son los colores que voy a trabajar para que se vea unos detalles más bonitos. Entonces, es color turquesa y color fucsia. Ambos es lo que voy a utilizar. Luego voy a utilizar las agujas. Las agujas de atraque, ¿no? Voy a utilizar en de 7 centímetros, porque solamente va a ser para hacer los deditos de la pata. Entonces, como les dije, ya acá yo ya tengo marcado, ya tengo marcado, lo he marcado con verde, para que ustedes lo puedan visualizar, he marcado con verde, ¿no? he hecho las marcas con verde para que ustedes lo puedan ver, y acá he hecho las plantillas, ¿no? he marcado un lado, otro lado, por el lado que les digo, por el lado que se estira, ¿no? porque estas son las partes que vamos a trabajar. Luego de esto, amigas, ustedes van a coser sin cortar, ese es uno de los trucos que les voy a enseñar en esta oportunidad, aquí, en el Rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr. Ustedes saben que todos, todos los secretos, absolutamente todos los secretos se les enseña No nos guardamos nada. Para que sea más fácil poder coserlo, sencillamente ustedes marcan. Marcan su molde, marcan su molde, y sencillamente ahí lo cosen. Una vez que han cosido, recién ustedes van a cortar. Una vez que han cosido, recién ustedes van a cortar. Voy a traer la tijera, que no la puse a la mano las tijeras. Eso sucede cuando hacemos las clases. Entonces, después de ahí pues, sí, recién, ustedes lo van a cortar para que sea más fácil, ¿no? Entonces, sencillamente ustedes van a cortar con un casi medio centímetro al borde, ¿no? Si tienen una tijera, esta tijera, por ejemplo, tiene la particularidad de que corta en forma redondita, ¿no? Con forma redonda. Entonces, sencillamente ustedes van a cortar todo alrededor, todo, para luego tenerlo así, ¿no? Y acá, el, el marcado con verde para que ustedes lo puedan mirar. Sencillamente cortan todo y las partes... ¿no? de los bordes, sobre todo las curvas, sencillamente ustedes agarran y le dan piquetes. Acuérdense, le dan los piquetes ¿para, para que al momento de voltear no se quede arrugado estas partes. Miren ustedes, sencillamente le hacen tres piquetes o cuatro, miren cómo queda esta parte, entonces al momento de voltear ya no va a quedar arrugado esto. Igualmente acá tenemos dos partes de curvas, esta de acá y la parte de acá atrás, ¿no? La parte de acá atrás que es esta parte de la patita. Esta parte y esta parte, entonces acuérdense que le tienen que hacer los piquetitos. Ojo, tengan cuidado de que no vayan ustedes a, romper la, a cortar la costura. ¿Ven ustedes cómo queda? Queda así. Una vez que tenemos ya cortado, cortamos el exceso. Cortamos el exceso. Para poder. Aquí tenemos que poner la plantilla. Para poder coser la plantilla, ahora les voy a enseñar. ¿no? Para poder coser la plantilla. Sencillamente le tienen que dejar el espacio suficiente nada más para poder cortarlo. Que más o menos es medio dedo. Si, si gustan dejar un centímetro, pero siempre es menos. Entonces, luego de ahí ustedes, amigas lindas, ¿qué van a hacer? Ya tienen esto, ya tienen ambos cortado como debe de ser. Miren ustedes acá, nos queda mucho mucho espacio, ¿no? entonces le vamos a sacar el exceso para poder ponerle las plantillas y poder coser las plantillas. ¿Cómo cosemos las plantillas? Más fácil. Ahora les voy a enseñar. Acá ya hemos cortado nuestras plantillas, no como les dije. Siempre que tengan plantillas, siempre tengan, cuando ustedes hagan su... Cuando ustedes marquen, siempre marquen derecha e izquierda. Acuérdense de voltear derecha e izquierda. Acuérdense de voltearlo derecha e izquierda para que ustedes sepan, sobre todo el lado va hacia afuera, que el lado va hacia adentro. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer para poder coser, sencillamente ustedes le van a hacer una marca a ambos lados. ¿Para qué? Para que al momento de que ustedes puedan poner, puedan poner sus, ¿no? sus guías de dónde van a coser. ¿De dónde van a marcar? ¿De dónde van a coser? Es una cosa que me estaba olvidando. Miren ustedes lo que tienen que hacer. Entonces le hacen las guías. Con su plumón le hacen las guías. Entonces, ¿esta guía para qué le va a servir? Esta guía le va a servir para que ustedes puedan poner... Para que ustedes puedan poner, ¿no? Aquí, para que esté en el mismo lugar. Su guía. Otras cosas que les voy a enseñar. Miren ustedes acá, la costura. Esta es la parte de adelante. Entonces la guía nos va a servir para poder nosotros hacer esto. Para poder coserlo bien y que todo quede perfecto. Miren ustedes, ponemos el alfiler aquí. Y después ponemos el alfiler en la otra guía. En la otra costura de la parte de acá atrás. ¿No? Esta es la parte de atrás de la plantilla de pie. De, de nuestro conejito. Entonces ustedes ponen la otra guía. Como otro alfiler. Estos alfileres. Nos facilitan la vida para poder coser, pero ojo, tienen que ser alfileres de cabeza chiquita, los alfileres delgaditos. Estos alfileres delgaditos ustedes lo pueden coser, o sea, ponen a su máquina y lo cosen. ¿no? Ustedes ponen todos los alfileres alrededor, todo alrededor, y después sencillamente agarran su máquina. Miren ustedes cómo van a, van a poner así, todo alrededor de los alfileres. Todo, todo alrededor. Ponen todo alrededor sus alfileres, primero las dos guías, para que estén a ambos lados, y después ponen todo alrededor de alfileres. Luego de eso, ustedes sencillamente agarran y cosen. Cosen todo alrededor. Y después, sencillamente sacan los alfileres y recortan los bordes. Recortan los bordes que ya, este, que ya no les sirve. ¿no? Que ya han sido los bordes que es excelente. ¿no? Miren ustedes. Aquí ya está cosido. Aquí ya está cosido. ¿Ven ustedes? Con eso, con estos alfileres, lo podemos coser muy bien. Después sacan todos los alfileres y sencillamente ya tienen su patita hecha. Luego de allí, lo vamos a voltear. Vamos a voltear, sencillamente vamos a voltear, ven ustedes, por eso les decía que los piquetes son muy importantes, porque si no le hubiéramos hecho piquetes, esta parte de acá nos quedaría arrugada. Igualmente para acá atrás, ven ustedes, ya queda todo bonito. Entonces ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es rellenar, rellenar esto, estas patitas para luego trabajarlas. Entonces, amigas, esta ha sido la clase de cómo cortar, coser y dejar listas las patitas de nuestros conejitos Aurora y Sebastián. Entonces, en la próxima clase les voy a enseñar el relleno y cómo hacer ¿no? los atraques para los deditos. Cómo coser y cómo hacer. Entonces, amigas, esta ha sido la clase, la primera clase de las patitas de nuestros conejitos Aurora y Sebastián, aquí en el Rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr. Hasta la próxima clase, chicas. Bye. Bien, amigas, siguiendo con nuestra clase... Las patitas de Aurora y Sebastián, de los conejitos Aurora y Sebastián, nos habíamos quedado la clase anterior, la habíamos cortado, cosido todo, ¿no? Y ya nos quedamos en la parte de que tenemos que rellenar las patitas y formar los deditos. Entonces, lo primero que hemos hecho es voltear, ahora tenemos que acomodar bonito, ¿no? Siempre les aconsejo que antes de voltear, antes de voltear, ustedes lo planchen bonito, planchen las costuras, o si no, si no tienen una plancha a la mano, sencillamente ustedes con los mismos dedos van abriendo la costura, ¿no? Van abriendo la costura para que quede bien. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar. ¿Y cómo vamos a rellenar? Sencillamente hacemos esto, nos vamos a hacer parte de acá abajo. Vamos a agarrar una buena cantidad de napa. Vamos a agarrar una buena cantidad de napa, ¿no? Y luego sencillamente vamos a abrir hacia acá abajo. Y con los dedos vamos a meter la napa. Hacia adentro, ¿no? con nuestros dedos nos ayudamos. Miren ustedes, nos ayudamos con los dedos, con los dos dedos, con los dos dedos y lo vamos abriendo. Aquí tiene que quedar gordito para poder formar los dedos. Miren ustedes, ahí tienen que poner una buena cantidad de mapa para poder hacer los deditos. Con sus dedos lo abren, ¿no? con sus deditos lo abren y lo van acomodando. Miren ustedes cómo va quedando esta parte de acá adelante. Agarran otra cantidad más o menos de napa y siguen ustedes metiendo la napa, que se van a ayudar con sus deditos, con estos dos dedos de acá. Entonces, tienen que poner una buena cantidad de napa a las patitas, a la base de las patitas, ¿no? Que es lo que vamos nosotros a formar. Entonces, una vez que ya vemos esto, recién vamos jalando hacia arriba. Vamos metiendo, vamos jalando, vamos metiendo, vamos jalando. ustedes, vamos metiendo, vamos jalando vamos metiendo, vamos jalando hasta que quede formado nuestra patita, ¿no? hasta que quede formado nuestra patita entonces, si hay algo que acomodar abajo, miren ustedes, jalamos, jalamos si hay algo que acomodar siempre yo siempre utilizo un palito de madera ¿no? un palito de madera que me hago y que le corto la parte de abajo, le corto en forma sesgada entonces si esto me va a ayudar si yo tengo que acomodar, por ejemplo, acá tengo que acomodar esta parte de acá, sencillamente lo acomodo con este palito. Me ayudo, jalo, me ayudo, ¿no? Ya veo que es lo que falta, lo acomodo con el palito y con las manos lo acomodo bonito. Sencillamente ya pongo lo último lo último de la napa para poder cerrar, ¿no? Para poder formar mis deditos. Primero tengo que... Primero tengo que rellenar bien, jalar, revisar y después ya recién hago lo demás. Entonces aquí ya hemos rellenado, ya hemos rellenado, ya hemos listo y entonces ahora vamos a cerrar. ¿Cómo cerramos? Ahora vamos a agarrar una aguja con un hilo, una aguja normal, con un hilo, le he puesto el hilo de atrás y sencillamente agarro acá en el borde de la costura, vamos a trabajar con un hilo, de un solo hilo, y siempre se hace el atraque, ¿no? Para que no se jale el hilo, ¿no? para que no se salga, para que no se jale, para que esté fuerte, sencillamente ustedes le dan una lazada, lo ajustan y entonces con esto ya se queda seguro. Luego sencillamente hacen una bastilla, ven ustedes, dan la vuelta, dan la vuelta, todo así alrededor, dan la vuelta y después lo van jalando. O si no, le van a, ustedes a dar toda la vuelta, le van a dando toda la vuelta, abriendo siempre para que, para que puedan trabajar con facilidad, ¿no? Entonces, damos la vuelta, toda la vuelta, y terminamos en el mismo lugar. Sencillamente ahora jalamos, y ya, mire cómo va a quedar. Sencillamente jalamos, acá, hacemos el atraque para que ya no se corra el hilo, ¿no? Lo ajustamos, y ya, listo, ya quedó. Sencillamente nosotros entramos por el mismo lugar para que se pierda nuestro hilo, Recuerden que aquí en el Rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, siempre nos preocupamos por los detalles. Entonces, siempre revisamos, ¿no? Entonces, ya cortamos este hilo. Y ya las patitas se van a quedar, lista. Igual hacemos con la otra patita, cerramos y vamos a tener la otra patita. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, amigas, vamos a formar los deditos. ¿Cómo formamos los deditos? Acuérdense. Acuérdense, pata, pata derecha, pata izquierda. Pero como los conejitos, solamente le vamos a hacer tres deditos, ¿no? Entonces, no va a haber ningún problema... Si le hicieron un dedo más gordo los otros más chiquitos, entonces sí tenemos que preocuparnos por la derecha e izquierda. Solamente tenemos que ver la base, cuál va para la derecha y cuál va para la izquierda. Este, por ejemplo, es de la izquierda. Eso es lo único que tenemos que preocuparnos. Entonces después vamos a hacer, vamos a marcar para hacer los deditos, ¿no? Los deditos son grandes. Entonces vamos a marcar, tenemos que poner dos alfileres porque solamente le vamos a hacer tres deditos. Entonces revisamos. Más o menos nosotros buscamos la altura, dos, dos, dos. O de lo contrario, el dedito de medio tiene que quedar más gordito. Entonces tenemos que ver si lo hacemos más arriba o más abajo. Entonces buscamos, tenemos, acuérdense que tenemos que ponerlos en el mismo lugar, a la misma altura, perdón. Entonces sencillamente ustedes seguían con su, con su aguja de la cual van a coser, ¿no? Seguían con su aguja para ponerlos a la misma altura. Entonces ya lo puse a la misma altura, vi ¿no? que dedito va a estar más gordo, que dedito va a estar más flaco. Entonces le pongo un poquito más allá para poder dejar el, gordito, el dedo del medio más gordito. Entonces una vez que hemos hecho las marcas, sencillamente agarramos nuestra aguja. Esta oportunidad he tomado la aguja de 7 centímetros, ¿no? Le he puesto un hilo. De bordar, como les dije, porque el hilo de coser jean no lo, no lo encuentro de este color. Porque de este color son las plantillas. Si sus plantillas son rosadas, utilizaré rosado o el fucsia. Depende del color. Ya eso detalle depende de ustedes. Yo lo estoy haciendo de este color porque le voy a poner ropa. A Sebastián le voy a poner ropa turquesa, ¿no? Y a Aurora le voy a poner. Voy a hacer sus aplicaciones en color fucsia. Entonces, por eso es que he tomado este color. Para que se vea más bonito, ¿no? Ustedes, si no encuentran, también lo pueden hacer con blanco, con color perla, con color crema. Con el color que deseen Entonces, yo tengo que buscar... El mismo, el mismo lugar. Y para ello, sencillamente agarro, con el alfiler que está ahí, sencillamente agarro y mido más o menos a dónde queda. Entonces ya sé que queda, ¿no? Ya sé que queda aquí, abajo. Le pongo el alfiler. Lo mismo voy a hacer acá, para poder, como esto es bien ancho, para poder ver hasta dónde tengo que poner el otro alfiler, ¿no? Entonces, miren ustedes, voy a tener que poner aquí. Miren ustedes con el mismo hilo para que estén en el mismo lugar. Entonces vamos a empezar. Miren ustedes, voy de la parte de acá abajo en el alfiler que he puesto de mi guía y sencillamente hago, hago esto, le saco el alfiler. Un consejo, no hay que poner el hilo muy largo para no enredarnos. Esta oportunidad no, no he querido cambiar el hilo, por eso es que lo he puesto un poquito grande. Lo estoy, haciendo, lo estoy haciendo con hilo doble, ¿por qué? Porque quiero que se vea el detalle, como un adorno. Ustedes lo pueden hacer de un solo hilo. O si quieren, del mismo, color de, del mismo color de la base de arriba, el color perla, ¿no? Entonces, sencillamente, de acá lo voy a pasar acá, arriba. ¿para qué? Para poder trabajarlo bien. Fito este alfiler. Sencillamente he empezado de la parte de abajo, porque Para poder nosotros acá esconder, ¿no? El hilo que hemos empezado. Entonces, sencillamente, vamos a hacer esto. Vamos a poner un alfiler aquí para poder jalarlo, ¿no? Vamos a poner un alfiler aquí para que nos ayude. Sencillamente entramos por donde hemos hecho nuestro nudo y jalamos. Miren ustedes, jalan. No jalar mucho, sencillamente jalan, vuelven a pasar, vuelven a pasar. No se olviden que es un poquito más allá, siempre medio milímetro más, porque si hacemos por el mismo sitio, ¿no? Si hacemos por el mismo sitio, el hilo se puede salir, ¿no? Sencillamente, jalamos y ya vamos a tener la patita, el dedito, vamos a tener el dedito, que ya está como queremos, ¿no? El dedito se ve en la costura, pero si no queremos que se vea la costura, le ponemos del mismo color y lo jalamos un poquito más. Entonces, sencillamente, de acá, entramos por el mismo lugar, pero medio milímetro hacia el otro lado, medio milímetro, porque como le digo no se pone en el mismo lugar porque si no se descoso. Entonces sencillamente pasamos al otro lugar, ponemos un alfiler aquí en el mismo sitio donde hemos puesto acá, ya sacamos este, ponemos un alfiler acá, vemos dónde va a quedar el dedo gordito, vemos dónde va a quedar el dedo gordito y nos vamos a, a nuestro otro alfiler, que hemos hecho nuestra marca, nos vamos a nuestro otro alfiler, lo sacamos y salimos por el lugar donde hemos empezado, jalamos jalamos ya no necesitamos este alfiler jalamos volvemos otra vez para que se quede bien fijo el dedito no acuérdense que entramos por el sitio donde hemos hecho nuestra marca pero un poquito más allá y volvemos a salir al mismo punto volvemos a salir al mismo punto volvemos a salir al mismo punto volvemos a salir al mismo punto y jalamos jalamos bien entonces se ha quedado los dos deditos los tres deditos no miren ustedes el dedito gordo para que no quede, para acomodarlo bien sencillamente, acomodamos para que el dedo de acá quede, acomodamos entonces ya quedaron los deditos, para poder fijar sencillamente, miren ustedes, pasamos por el mismo lugar, pasamos al otro lugar miren ustedes pasamos al otro lugar y regresamos regresamos al mismo punto y jalamos entonces ya se queda ese ese detalle, volvemos acá atrás pero nos vamos al otro lugar, al otro dedito Sencillamente y después entramos por el mismo lugar, salimos, salimos al otro al otro dedito, volvemos, volvemos y salimos La dedito de abajo, jalamos un poquito y con eso terminamos. Entonces ahora vamos a hacer el atraque ¿no? para que se quede, le damos dos vueltitas, jalamos y ahí queda. Entonces para poder perder el hilo sencillamente paso, paso por aquí ¿no? y me voy a cualquier lado a cualquier lado para poder cortar el hilo, ¿no? Para poder cortar el hilo, para poder perder el hilo. Miren ustedes, amigas, así quedó nuestra patita ya con sus deditos, ¿no? Con sus deditos para poner ya a, nuestro, a nuestros conejitos. Acá ya tenemos la otra patita, miren ustedes, ya tenemos ambas patitas, el detalle del de dedo gordito de medio, ¿no? Entonces, amigas, esta ha sido la clase de nuestras patitas, de nuestras patitas para nuestros conejitos, Aurora y Sebastián. Aquí, en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr. Hemos terminado con la clase, con la clase de las patitas de nuestros conejitos, Aurora y Sebastián. Entonces, amigas, en nuestra próxima clase vamos a hacer las manos para poder terminar y empezar ya a formar nuestro, nuestros bellos conejitos. Hasta la próxima clase, chicas. Bye.